Excelente jueves 21 de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Evo Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Nos pueden seguir en CiberTV, TV, en Facebook, YouTube, Instagram y en nuestras redes sociales cotorreo.financiero. Hoy es el Día Mundial de la Creati Creatividad y la Innovación y la pregunta del día es ¿Cuánto porcentaje va a cobrar Facebook o Meta para poder crear mundos virtuales o aplicaciones en el metaverso? ¿Sabes cuánto es el impuesto...? Estados Unidos este, este, que creo que tiene que ver también con estaban como que quejando un poquito de que ah, es que el impuesto muy alto dices del App Store dices sí, o sea de, de ajá, es de que, el, que... El, el App Store ahorita cobra 30% a los creadores para subir aplicaciones a su plataforma o sea se quedan con un huevo de lana de las aplicaciones creadas pero está como nomás como como hint es más alto lo que van a cobrar en el mundo virtual este de lo que cobran en Apple Store Hoy tenemos temas, obviamente. Creo que muchos lo escucharon de Netflix. Son, Los tres temas son tecnológicos. Son tecnológicos. Son redes sociales y, y, y Netflix. Es Netflix, Twitter y Facebook. Meta. Me sigue inventando la madre de que se llame Meta. Pero bueno. este Empezamos con, con Netflix, que creo que fue la noticia que más eh, estuvo sonando en, en, pues, en esta semana. Y fue. Que reportaron una baja en suscripciones, en su, pues en su reporte trimestral, una baja de 200.000 mil suscriptores cuando esperaban subir los 2 millones, este esper, ajá, esperaban agregar 2.5 millones y, y todavía, 200, todavía de 200 de pérdida, doscientos mil y todavía esperan que este cuarto baje 2 millones más. Sí, ¿Es la, es la peor baja en 10 años, más bien, nunca había bajado de suscriptores en 10 años. Y, y, y en el reporte del martes, este, en el cierre del mercado del martes, eh, reportan que, que, que, que en ese cuarto, en el primer cuarto de, de, de este 2022 perdieron 200 mil y que además para el segundo cuarto esperan este una pérdida de, de, de 2 millones. 2 millones. No sé, eh, me, me confundí un poquito, no sé si esos 2 millones incluyen los 600 mil, 800 mil que van a perder con el tema de Rusia. Este, sí. Porque también enfatizaban que iban a perder. Sí, muy probablemente, porque se me fue muy drástico de caer 200 a caer 2 millones. Sí. Este. Que, que tiene muchos. Eh, de entrada, pues bueno, a, a, al día de ayer, a media mañana. Eh, amaneció en 348.42. Sí, este. No, eh, o sea, así cerró antes del. del ah, sí cerró. Así cerró. Y amaneció en 219. Hecho, subió, el martes subió como 3%, si mal no recuerdo. Este, en el. En el en el after hour, eh, cerrando el, el después del reporte, llegó a estar eh, al principio 20% abajo. En la noche ya la llegué a ver 28% abajo. Y, sí. y el día de hoy, este o más bien el, el, el, el día miércoles, eh, de empezar 25%, a, a, llegó a estar hasta 36% abajo sí. el, la acción en un día. O sea, es, estás hablando que una tercera parte del valor que tenía, más, más de una sí. tercera parte se, se esfumó. Este, también cabe re, re, recordar que llegó a estar en 700 dólares sí, la acción, la o sea, acción. Estaba más de un 60, 70% este, de su máximo, muchas cosas llegó, o, o sea, de entrada ellos hablan que como que, no sé, eh, muchos de los que tenemos Netflix, de repente sabes de que la prima, eh, hay una prima que no quiere usar el, el, la tarjeta de crédito o escoda o, o tal y te pide su cuenta prestada, este entonces una de las cosas que habla Netflix es eso no el, el, que se comparten las las cuentas, las cuentas y que varias familias con una sola cuenta este usan sus, sus servicios también cabe, cabe mencionar que Netflix prácticamente era era un monopolio no cuando empezó eran eran los sí huecos, ya tienes HBO Disney lo que sea Plus lo que sea Prime lo que sea Gold lo que sea todo güey y streaming y todo exactamente entonces sí. la la la de hecho eh, el, el Todas las empresas eh, de tecnología, este, bueno, las famosas de tecnología, y háblese a lo mejor de streaming, Disney le, le está viendo muy mal el, el miércoles también, iba bajando casi 5%, eh, Meta que ahorita vamos a hablar iba bajando más de 6%, entonces eh, ahora sí que las que empaten con, con este tipo de cosas que puedan verse afectadas por por, por el tema de compartir este Cuentos. Cuentas. este, le están pegando, ¿no? Eh, me, nomás, así como datos duros, porque siento que eh, mencionamos muchos números y todo. Empezó el año, la acción en 597.37. Sí. Antier, o sea, el martes traía estaba en 348.42 y amaneció el miércoles en 219.38. ¿Qué significa esto? Unas del, del año, o sea, del 1 de enero a hoy, 60% abajo y de un día al otro, 37% abajo. Sí. Este, esos son los datos sí, de los números viene, Porque viene de un, de un mal reporte también del, del último trimestre del 2021 que se reportó empezando este, este 2022. También, si mal no o sea, recuerdo, subieron como en menos de dólares lo esperado. Y andaba en, en, en 350, 300. Sí. Entonces, sí subió, sí bajó este, como 30% en ese, en ese primero. Sí. Que, que de repente pues vi compras de clientes o gente que dice, oye, pues hasta este 30% más barata, pues bueno, ahorita vale otro 30, otro 30. Tantos, este, que en términos porcentuales a lo mejor es un 60 en total, entonces, sí. pues sí está sí está muy agresiva la, la bajada. De repente quisiera empatar un poquito, no a lo mejor no tiene mucho que ver, Diego, pero se me hace muy interesante, por ejemplo, dos cosas o tres cosas. La tecnología, de repente, eh, yo me acuerdo cuando estaba en 700 dólares, se me hace una locura. Cabe reconocer, cabe reconocer que también entre 350, a lo mejor compré algo y, y, y traigo ese, ese madrazo ahorita, es muy poquito, pero, este, pero se me hacía muy cara, y te vas a términos de evaluación y, y dices, oye güey, no la saben evaluar porque está 100 veces o no sé cuántas veces, entonces cuánto tiempo necesita facturar sí. lo mismo y crecer igual para que, para que le reconozcas el valor que tiene, entonces muchas veces como pasó en el dot com en su momento, se sobrevalúan las cosas y al momento que hay un ajuste y que ya caes un poquito más en la realidad o en, un, o en un panorama que debe cambiar y que obviamente no es sostenible ese tipo de crecimientos, pues viene ese tipo de ajustes. Mi comentario va en relación a, este, no le podría pasar a lo mejor a una empresa como Tesla que no tiene nada que ver con el tema de Netflix, pero si es una empresa que también la juzgan como tecnología o la ven como de tecnología que es de tecnología y que muchas veces el valor que le das es por el crecimiento que tiene sin competencia o con muy poquita competencia, o como Netflix en su momento, que era el único, y la fama era de, es, es, es el único que hace esto, entonces no me importan los demás, pero llega un momento que, que sabemos que le van a hacer una competencia, este digo, es un comentario mío, no sé si tú lo sí. compartas o no, yo sé que es diferente el tema de decir, oye... Ford le va a ser muy buena competencia, Mercedes está sacando, o más bien BMW, he visto unos, unos carros este, eléctricos que están muy bien, Volvo vi que está escuchando este, que sacó otro. ¿Cómo ves ese tema? O sea, ¿crees que le puedan pegar porque están no, no, tecnológica y, No tanto como por ser tecnológica. siendo. a lo que voy yo es que... Están sobrevaluados. Está, no, y, a, y además los números es en un mercado virgen. O sea, que no tenía competencia. Lo que hablabas del padel, dices, oye, eh, va para arriba, eh, pero también hay competencia. Sí. Entonces, este eh, eh, empatándolo acá, Tesla pegó primero, pegó bien fuerte, es prácticamente... Se, se, se, pero se... tienen que venderle más del 120% del market share de carros eléctricos. O sea, ya pero lo que sí es que Tesla va más allá de, de carros eléctricos. Sí. Eh, apegándome al, al tema de Netflix, porque hay varios números y, y cosas interesantes... Este, ya para cambiar ahorita a Twitter y Meta. Este, ¿qué pasó con Netflix? Que en el 2020 cayó la pandemia y fue explosivo su crecimiento con todo la, el tema de nuevas suscripciones. Este, y luego llegaron a un punto ahora en el 2021 donde, a ver, de que, ok, ya tenemos un chingo de suscriptores, pues obviamente empezó a, hacer, a desacelerar ese crecimiento, lo cual cada vez que reportaban les, les terminaba afectando por menos suscriptores de lo esperado. Y luego... Como dato, en el 2020 agregaron 37 millones de suscripciones. En 2021 agregaron 18 millones de suscripciones. ¿Y qué están trabajando ahorita? Están sacando mercancía, merch de, de, de los shows. Están sacando, ya tienen cinco aplicaciones, o sea, juegos en, en, dentro de la plataforma. Están sacando mundos. En Nueva York tienen ahí un Stranger Things World, un pedo así. Que lo platicaste en, en podcast pasados que, sí. que a lo mejor ya te puedes conectar a Netflix a jugar videojuegos, ¿no? Sí, ya en Estados Unidos está jalando. Este... En el 2019, ahorita, este es un dato que no, que no sé si lo leíste, pero está muy interesante, güey. ¿Hacia dónde va Netflix ahora? Te pongo un contexto. Ya hay HBO y disneys que traen versiones más, más baratas este, con, con, con ads, o sea, con anuncios. En el 2019, el CEO, Reed Hastings, dice, ya nosotros no vamos a tener ads. Fue el que, fue el que dijo, nunca digas nunca. O sea, no, pero... Y luego el CFO, Spencer Newman, dijo, nunca digas nunca. Este, entonces... Ahí te va lo que se me hace muy interesante. O sea, Disney Plus sacó su versión barata, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué puede implicar, también HBO? ¿Qué puede implicar que Netflix saque una versión barata con anuncios? este Uno, pues sí, ok, te puede incrementar más ventas. Pero creo que el riesgo aquí principal es que, que puta, pues todos los güeyes que ya te están pagando, no sé, 15 dólares, güey. Pues que no se bajen de 15 dólares. Porque si esos de 15 se bajan a 7, güey. Y pues tienes competencia cañón. Que hay y... que ver cómo, digo, yo puedo pensar, por ejemplo... Eh, ¿Qué tipo de anuncios? Si te sale un anuncio en una esquina, como en la tele normal, cuando estoy en un juego de fútbol, pues me vale madre. Si es como YouTube, no, que, que, que te, te YouTube, detiene este, y dices, no, chinga tu madre. O sea, no la jamás contrataría. Sí. Pues o sea, ya no está, no, está en HBO Max y en Disney, podríamos darle una calada, pero hasta una versión gratuita podrían sacar, pero no sé qué tanto les afecte sí. eso. Este. Sí, pues, es que es, es, sería, sería un modelo al, al revés, ¿no? Porque YouTube, por ejemplo, es gratis. Pero si no quieres anuncios, te lo vendo. Sí. Esto, güey, pues, es... Te lo vendo y si a lo mejor lo quieres más barato o gratis, te pongo anuncios. Sí. Pues van a explorar ese tema porque con la competencia, competencia que tienen, creo que no todos... No mucha gente puede... Tiene la facilidad de pagar tantas plataformas de streaming, güey. Y además que hay gente que piratea Rocus, pues... <ríe> ¿Cómo competirle? Claro. Este, segundo tema... Que, que nada más para terminar, eh, Está bien cabrón ahorita en una caída así decir... Eh, promedien los que tengan digo no ah. podemos dar no, no se dan recomendaciones pero si sí es un tema que, que, que, que siempre pues, te llama la atención no yo yo creo que sí se tienen que reinventar y, y, y hay ahí un, un así un, un es un parteaguas esto que, que está pasando sin embargo este ha, ha habido empresas que en su momento este se, digo no jamás voy a comparar a Apple con Netflix pero nunca se me va a olvidar esa, esa bajada de Apple con, con cosas que no eran tan... Que seguían vendiendo lo mismo y tal, simplemente no crecieron como esperaban. Después se compensó y se fue para arriba y ahorita vale 15... Hoy saqué el dato ese, del 2012 que fue ese madrazo de Apple vale 15 veces más ahorita. Entonces, este, yo sí creo que si tienes poquita posición, a lo mejor poder comprar algo igual o algo así. Pero bueno, eh, nada más quería eh, que cuando hay una bajada, pues no hay tema técnico ni nada, simplemente se... se Sí, se dio una madre sí, Se fue a la chingada Entonces hay que ver Cómo, cómo se, se reinventan y, y a lo mejor Empezar a hacer Con chiquitas sí. Pero bueno Una recomendación Y simplemente una pinta, pinta. Oye, Yéndome a Twitter Bueno antes de empezar Con Twitter Dato interesante este Porque estamos En temas tecnológicos eh, La universidad de, Del centro de Florida Va a ponerle QR codes En lugar de números A, las, a los jerseys de, las, de, los comis, de los jugadores de fútbol Para promover El tema de Tecnología, güey. Sigo con Twitter. Ah, o sea, vas a. El, pero, ¿y cómo manda? El que mete gol, el. No el... sé cómo esté, güey. Ah, bueno. Pero, pues bo, hay que ver, pero según yo, a lo mejor es un número y el QR o algo, ya, algo ya. así. Pero está ya. muy interesante. el de fútbol americano, güey. Ya abrimos madre, tío. Oye, pues en Twitter, ¿qué ha pasado? Hace dos semanas, Elon Musk eh, agarró 9.2% del stake en la compañía. Hizo una oferta de 43 mil millones de dólares. Este, ¿Qué está sucediendo ahora? No sé si tú ya sé, más el tema del Poison pill pero pues Twitter está haciendo la estrategia del Poison pill para, para no tener un... O sea, para evitar que Elon Musk se adueñe de Twitter prácticamente. Es que hay temas ahí de... Por ejemplo, eh, es tu red social, ¿no? En todos los países hay un tema de libertad de expresión y la chingada. Uh -huh. Pero al ser tu casa, pues tú dices, oye, ¿sabes que No quiero que Diego entre. Uh -huh. O no quiero que Diego diga este lo que dice Diego y me vale mm. madre, ¿no? Entonces, en su momento, pues, te vetaron a pinche Donald Trump. este Y también Musk eh, ha, ha hecho muchas pendejadas o muchos... Ya no había hecho maldiciones en el podcast. Ya, ya, sí, ya, ya extrañaban. ¿no? El bombero pero ¿no? Pero, este a, a, lo, a lo que voy es que al final del día, yo siento que, fi, que este güey lo está comprando por poder. O sea, eh, a diferencia... Y, estabas, y estaba viendo ahí un poquito de datos. Eh, por ejemplo... Eh, Facebook tiene 2.000 millones de usuarios. Después leía que había muchos güeyes con varias cuentas de, de Facebook, pero en teoría estos güeyes dicen que tienen 2.000 activos. Y en cambio, eh, Twitter tiene 330 millones de usuarios. Eso eran una sexta parte. Si, mal, si no, el cálculo mal, 3, 3, sí. Obviamente, una, una sexta parte de lo que tiene Facebook es lo que tiene Twitter. Sin embargo, Twitter eh, se, se ha usado por gente, o sea, se está usando por gente muy importante, o sea, el políticos, gente poderosa, la manera de anunciarse, no, no van a Facebook y postean como sí. la, como tu tía o como la abuelita, este algo en Facebook, sino van a Twitter y ahí es como le comunican al pueblo eh, la grilla o lo que lo que gustes y mandes. Entonces, osamos pues no le falta el dinero, lo que le falta, eh, lo que quisiera tener más es el, el ahora sí que el poder de, de uh -huh. que la red social este, ya no le limiten lo que él quiere hacer porque le ponen reglas o porque sí. al final del día sí tiene cierto miedo que, lo, que lo, lo, pueden, sí. lo pueden cerrar cuando quieran y tal, ¿no? Entonces, pues dentro de la maquiavélica de este cabrón, pues quiere poder. Sí. O porque otra cosa... Ahora, que... Twitter, Twitter no quiere que Elon le compre. No sé si le diste lo, de, lo del Poison pill O sea, que el Poison pill lo que hace... Valía cuarenta valía y tantos dólares y este güey para fines prácticos y 55, ¿no? Uh -huh. Algo así. Sí. Que tampoco está, este, es, el 20, es el famoso 20% de la, de la sobrecompra de lo que vale en el Sí, sí. Oye, Lo que es el poison pill, o sea, Twitter no quiere que Elon, Elon Musk se adueñe de Twitter. Este, lo que es el poison pill es que, por ejemplo, si Elon quiere el 15% de las acciones, el pill aplica y deja que todos menos, o sea, todos los shareholders menos Elon Musk tengan el, el, la acción al 50% de descuento. Entonces... Esto, o sea, fue inventado en 1980 Nadie, ningún, ninguna persona que haya querido invertir Se ha tragado este, pues, esta píldora Y esto pasó en el 2012 con Netflix Que Carly, eh, Carly Can lo quería Y con Papa John's en 2018 2018 Que John Schnatter lo quería Y el tema aquí es que estamos hablando La diferencia aquí es que pues, es el número uno Más rico del mundo no, Y aparte y hay, pues, hay un fondo detrás de, con él O sea, sí. el güey el ahorita tiene el 9.2% de Twitter Él Sí. Él como Elon Musk. Eh, y hay un fondo, se me fue el nombre, el, el Columbus, una chingadera de esas. Sí. Este, que era el que le iba a entrar, hablando de los 43 mil millones, que era ese, esos, 550, esos 55 dólares eran como 43 mil millones. 43, millones eh, pero, eh, según he leído, Elon le iba a meter 15 cash de él. Sí. Y los otros 28 mil o... De un fondo. O, ajá, era un fondo. Entonces, ok. Este... Lo, a lo que iba era que si Elon, si Elon Musk quiere ser el primero en la historia en tragarse la píldora... Que eso Que es, es un chile de una lanota que te cuesta sí. por... por... Ajá. Okay. Si quiere ser el primero en la historia lo puede lograr de dos, de dos formas. Uno, metiéndose el chile. Ajá. Y dos, <ríe> y dos eh, pues él puede de alguna forma persuadir a todos los board members de que... De que se la perdonen. ¿no? De que... Digo, a los, a, al 51% de los shareholders de reemplazar a la mesa directiva. Creo que sí tiene el poder de lograr eso, güey. Pero le va a también. le costaría mil mil menos, mil pero se tardaría mil. más. Este. De hecho, Toma Bravo y Apolo, no sé quién chingados son, pero ya consideraron también bits en Twitter. Este. Algo que se me hace muy curioso es. Imagínate que fuera, no fuera Elon Musk, pero fuera Google, que quiera comprar Twitter. ¿Te imaginas el monstruo que podría formar Twitter con, con la información Fal, de Google? Falta, falta que a lo mejor los temas del monopolio y esas cosas lo dejen pues sí. comprar todo sí. ese murero, ¿no? Estaba leyendo, ¿tú has leído ese tema de que el güey pone o tuitea o hace algo con el 420? Sí, 420. Ah, pues ya es. es el... Ayer fue 420, güey. <risa> ah, neta, la la, Mari, la, sí, la, la maría. entre Taylor Musk, los 420s, <risa> los 69s y las criptos, güey. Todo, es, todo este tema es de memes y de, y de cripto, güey, siempre. Pero al final del día, pues, enriquece el cabrón. Man, sí, man, o sea, en su podcast con... El podcast más famoso, güey, el, el, se me fue el nombre. Fumando marihuana con el güey. O sí, sea, sí, sí, claro. Sí. Oye, como último tema, vamos a Facebook o Meta, contestando la pregunta del día. Lo que está haciendo Meta publicó o anunció de cierta manera cuál va a ser su estrategia de monetización en el mundo virtual. Ajá. Este, la primera es que va a estar cobrando 47.5% de las ventas digitales que se hagan por medio de su plataforma. De, de o sea, el güey se da, va a llevar la mitad de tu dinero. La mitad de tu dinero en, de su, lo que le llaman el Horizon World. que es el Horizon World? Es como una App Store en 3D prácticamente este, que la única forma de tener acceso es por medio de un Oculus. ¿Qué ¿Les eh, preocupa más? O sea... De 300 dólares. Eh, Entienden que siempre la venta va a ser más en la creación que en lo físico, ¿no? O sea, al final del día no, no les interesa tanto el tema de los lentes y, y Ah, claro, es lo que vendes adentro de la chingadera, sí. sí. O ahí. sea, eh, como, como lo que hablábamos de Apple, ¿te acuerdas que, que era, no sé qué porcentaje importante eran servicios? Acá también, o sea, el, el enfoque de estos güeyes no va a ser en el celular. En el locus, eh, va a ser eh, en el servicio. O pues sea, adentro, sí, se puede meter una nota ahí. Porque, y ahora, como comparativa, esto es mundo virtual, así como lo es OpenSea, como lo es Decentraland, como lo es eh, Sandbox, que son donde compras NFTs. Este, que técnicamente lo que compras en el virtual world es un NFT Estas plataformas cobran de un 2 a un 5% De fee, güey, por publicar tus pendejadas Ahí, y tus mundos virtuales No, acá es 47.5 por poner tu mundo virtual En... ¿Y crees que les, les jale? Pues es que el, Creo que la diferencia aquí está en que un cualquiera, güey Puede entrar al mundo virtual y crear su mundo, güey Como si fuera un, un Minecraft Y pues, güey, o sea, pues lo, re... lo hice, no me costó, güey Y ahí está, me va a, a caer la ¿no? El reto de meta es que simplemente Este, que de hecho Fíjate, se las voy a ver porque no la traigo ahorita Pero desde que se llama meta Le ha costado una lana O sea, ha bajado este, pues Empezando por los 10 billones ahorita, que ahorita, ajá, ¿Te acuerdas? No, pero aparte este, Si mal no recuerdo del último reporte Ahora se dio una bajada De hecho, ayer miércoles iba bajando más del 7% Este, vale 200 Pues prácticamente 200 dólares flat Y desde, fíjense En, en los últimos 6 meses ha bajado 40% madres Este, Madre. este Obviamente, en lo que va el año 40%, o sea prácticamente, y, y en el último año 33%. este Pero prácticamente meta, el, el, el tema de meta es que sí ser el primero y poder hacer lo que quieras en tu... En tu o sea, aprovechar ese... Pues es que, como es momento que... Netflix, ¿no? O sea, lo que estoy viendo es eso, es, oye, si yo soy el primero pues puedo cobrar lo que quiera. Sí. El problema es si le viene competencia, si... si... Sí, su ventaja es el, O sea, su ventaja o desventaja es que el Oculus es tu entrada, punto. O sea, y tú eres el dueño del Oculus, o sea... ¿Y el Oculus va a servir nada más para Meta o para muchas cosas? No, pues es de Meta, o sea, es literal para Meta. Okay. No sé si es, es Oculus o cómo se llame, pero si sí es la, la chingada de 300 dólares de, de Meta que sacaron para el mundo virtual de Meta. De hecho, Wendy ya tiene su mundo virtual, el Wendyverse en el, en el, met, en el metaverso de Meta, güey. Este, y esa es la información de, de la semana, nos estamos viendo ahora sí la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana, excelente jueves. Y nos estamos viendo ahora sí, próximo miércoles. ¡Arimos! Saludos.